Hoy os vamos a hablar del trabajo de teleoperador, de los cuales Susana es una gran experta. Si tú lo dices. Voy a dar difusión a las redes sociales. Hola amigo de Canarias. Buenas. Doy difusión y hazles un croquis Muy de lo bien. que les vamos a hablar hoy. Pues mira, vamos a hablar de teleoperadores desde casa, teleoperadores desde la oficina. Hay mucho trabajo para toda la gente que esté desempleada, que le guste el rato con el público, el trato con el cliente, eh, las ventas, departamento comercial, todo eso. Hay muchísimo trabajo a nivel nacional, grandes empresas multinacionales que buscan gente para trabajar como teleoperador, desde casa o desde la oficina. Vamos a explicar pros y contras de trabajar desde la oficina y pros y contras de trabajar desde casa. Hay muchas ventajas desde la oficina y hay muchas ventajas desde casa. ¿Tú has trabajado de teleoperadora, eh, Susana, que yo la conozco bien porque trabaja en mi empresa, sí. en PRIXLINE. Eh, ahora trabaja de teleoperadora desde casa, pero también ha trabajado desde oficina. ¿no? Sí, así es. Cuéntanos un poco las diferencias así más importantes, entre desde casa y oficina, Susana. Pues mira, trabajando desde la oficina, te ponen un turno, por ejemplo, de 8 a 3, de 9 a 2, un turno, y tienes que cumplir ese turno. Te suelen dar de alta la seguridad social, sueles tener un sueldo fijo, más comisiones. Y tienes que cumplir el turno, claro. Fines de semana suelen estar libres, están a elegir o mañana o tarde, o a veces jornada completa. Y claro, tienes ya pues, que cogerte un bono, coger el autobús para ir a trabajar, o coger tu coche y tener un gasto de gasolina al mes. Chicos de la audiencia, hay ¿pod podéis interrumpirnos lo que queráis y preguntar las dudas que tengáis. Eh? Y... Hay muchos gastos trabajando desde oficina. Esas son hay... las desventajas. ¿no? desventajas de la es que hay muchos gastos. Y, de ventajas, gasolina, ¿y ventajas de la oficina de que Siempre se hacen grupos, conoces gente, unos más interesantes que otros, unos que te aportan más que otros y pueden salir buenas amistades. Porque a mí me han salido, no todo el mundo, a lo mejor de 10, 1, 2, pero han salido. La audiencia nos pregunta si te suelen dar de alta. Yo creo que desde oficina desde sí, no siempre, siempre es contrato laboral, ¿no? sí. contrato laboral y de alta, siempre sí. tienes un sueldo fijo más comisiones, un sueldo de 600-700 euros más comisiones. Por ejemplo ¿Qué más? ¿Algo ¿En, qué, que... ¿En qué cosas has trabajado desde oficina? Pues desde oficina he trabajado en servicio de atención al cliente para Vodafone España cinco años ¿Y qué tal era allí, en Vodafone, por ejemplo? Experiencias reales, que quiere la audiencia Si me deja Alex, cuento las experiencias reales Porque mira, aquí ¿Tiene está a su perro Que está da da dando guerra? una emisión que va, va al final le voy a dar, le voy a dar. Bueno pues experiencias reales, pues trabajando con Vodafone España cinco años por teléfono, pues tenía un turno de 8 a 3, era de 8 a 3, mi sueldo de 600 euros más comisiones. Salías al mes por ¿Y mil, el... mil y pico euros y era un servicio de atención al cliente. Luego tuve estuve en otro departamento que era departamento de ventas. Y el de Están atención varios. al cliente era recepcionar llamadas. Recepcionar, todo, ¿no? sí. Era recepcionar, era un departamento que si te gusta, el, trato con el cliente. Y el de cliente, ventas supongo que era más emitir, tal vez, o como. Era solo emitir emitir. ¿Y cuál emitir. preferías de los dos, Susana? Recepción de llamadas, porque ¿Por? era más fácil. Directamente entraba la gente, tenías que hablar con ellos. Dame de baja un servicio. Dame de alta un servicio. Quiero te, poner qué, una reclamación. En, en el departamento de ventas hay más comisiones, nos dice nuestro amigo de la audiencia. No, el Jelly, departamento de no. ventas. Yo, yo, yo la pregunta la, la digo también como dice él. Ganarías más en ventas, supongo. Sí, claro. En ventas tienes un sueldo de unos 700 euros más comisiones. Y a lo mejor la comisión te la pagan. A... Hay empresas que te la pagan a 3 euros. ¿Cuánto se traducía al final de mes? La suma. Mil cien. Es en venta. Sí. ¿Y en recepción? La suma. 700. O sea, gana más en venta. Mm. ¿No? Lo que dice nuestro amigo de la audiencia: 1.100 frente sí. a 700. Efectivamente. ¿Recomiendas el trabajo de teleoperador? Para la Se audiencia. lo recomiendo a todo el mundo que le guste hablar con la gente, que le guste el trato con el público, que le guste tener conversación, gente comunicativa, gente extrovertida, que esté desempleada, el trabajo de teleoperador es una salida muy buena. Porque luego hay muchos departamentos, Luis, dentro de, del trabajo de teleoperador. Claro, pues. Departamento comercial. Digámoselo un poquito a ellos. Sí, Departamento hemos hablado. No de es lo recobros. Mismo, claro, no es lo mismo recepcionar que emitir. Y no, no es lo mismo emitir para vender que emitir para recobros. No es lo mismo. ¿Tú qué prefieres? Yo prefiero recibir llamadas, que es más fácil. ¿En qué punto de España tenéis trabajo? Nos pregunta la audiencia. Pues ha mirado ya. un poco qué oferta de teleoperador sí. hay? Hay trabajo de teleoperador. Hay muchísimo en Madrid hay muchísimo en Barcelona y en Valencia y también añ añadiría yo hay también de teleoperador desde casa ¿eh? que llamáis mucho para teleoperador montando bolígrafos perdona para trabajar en casa montando sí. bolígrafos pero no para teleoperador hay muchas ofertas también sí vale o sea has dicho en Madrid, en Madrid Barcelona, Barcelona y Valencia Valencia y el que no está a lo mejor en esa ciudad es que en su ciudad no haya que busque de teleoperador desde casa que de verdad que hay muchas ofertas, has sí. mirado no? Sí. Cuéntales un He poco mirado. Todas las empresas que te ofrecen un trabajo desde oficina sí. tienen dos vertientes ahora. Y la segunda vertiente es que te ofrecen, que te dicen en la entrevista qué quieres, oficina o casa. Ah, o sea, te lo dicen, te dan sí. la opción. Sí, te dan la opción. Cosa que hace 10 años solo había la opción de oficina. Pues ya los tiempos han cambiado. Han cambiado, se ha notado ya. Han ¿no? cambiado, visto, hay ¿no? un cambio porque yo cuando he llamado, sí. la gente, te lo, te lo ofrecen ya. ¡Hala, el sueldo cambia, eh! Desde oficina. Departamento de atención al cliente, <risa> departamento de atención al sí. cliente, 700 euros. Desde casa, 300 euros. Pero serán menos horas, supongo. Son las mismas, pero desde casa está menos valorado por una empresa. Está menos valorado, es más cómodo, te levantas, te tomas un café como quien dice, y claro. Tienes sus procesos, pues, pues diles, tú que has probado las dos cosas, dales un poco una orientación que, que ves tú mejor. Vamos a poner una persona que vive en Madrid, o, o sea que tiene las dos opciones, desde casa a oficina, uh -huh. desde casa va a ganar menos, desde oficina va a ganar más. Desde oficina se gana el Carlos, 90. sí no te preocupes que te seguiré, carlos971004 que nos está diciendo que le sigamos, descuida, que, me veo ahí. que luego Mejor te voy a seguir. Me gusta. Vale, bueno, díselo, o sea ventaja, que le recomiendas. Oficina, claro. Desde oficina, el que quiera tener un sueldo entre 700.000 euros, se recomienda. Ahora, tenéis gastos de bono. A lo mejor para coger el autobús o el tren son 100 euros fijos de bono transporte. ¿no? Eso no te lo quita nadie. Y 100 luego, euros fijos. Y luego está el que, viene, que no tiene cerca. ¿No? Van uh -huh. a trabajar desde el operador? Y luego, desde casa, no tienes gastos de bono, no tienes gastos de gasolina, todo el sueldo te lo llevas limpio. Si te pagan 300 euros de sueldo fijo más comisiones, otros 500, pues si sales por 800, todo lo que ganes desde casa es limpio. Claro, no, que no te estás gastando nada. ni desplazamiento, claro, ni nada. Ahora, eh, desde casa suele ser contrato mercantil, ¿no? O te hacen laboral? Eh, desde casa es mercantil. Desde casa el 80% de las empresas te hacen contrato mercantil. Normal, porque no te están controlando. Claro. Y desde la oficina siempre tu seguridad social, siempre tu sueldo fijo. Tu traslado, tu transporte, tus atascos... Claro. Yo creo que al final serán siempre desde casa, cambiarán un poco las condiciones, ahora pero mismo, vamos, sí. yo creo que el futuro va por, porque yo eso de que veo que se trasladan para llamar por teléfono todos los días y volver, para, no, lo veo un poco atrasado, pero bueno, pues nada, ahora si está, quieres, ahora añade, está, si ahora quieres casi, añadir algo más está. que la audiencia le interese y si no ya terminamos chicos. Pues que dentro de un departamento de teleoperador tenemos el departamento de concertación de citas, departamento comercial, yo departamento de morosos... La audiencia Uy, y yo es que queremos experiencias reales. Es que el ser teleoperador no implica recibir llamadas, Luis. Ya, ya es que lo hay, hemos dicho, hay emisión es que y recepción. Hay mucho, sí, pero luego hay, mucho, hay mucha hay variedad de, de departamentos. ¿Qué pasaba con esa morosa que, que la llamabas? Tenía un caso que me ha contado, cuéntaselo a la audiencia. Estuvo ¿Qué pasaba un... con eso que querías contar, claro. que llevo dos horas pues esperando? Pues venga, cuéntaselo a la audiencia. Yo lo Departamento de Morosos porque llamaba a una mujer a lo mejor dos días seguidos y le decía usted me tiene que pagar 700 euros y me decía ah, yo no soy, es mi hija que está trabajando y la gente cuando le hablas de que tienen que pagar una deuda nadie quiere, nadie quiere pagar, te dicen que ellos no son, y que te... es su hijo que está en el trabajo, pero bueno esos trabajos tienes que tener un poquito de carácter porque es para Departamento de Morosos pedir dinero. Y te gustaba ese trabajo de Me tratar con morosos, ¿te gustaba? Me encantaba. ¿Por qué te encantaba? Cuenta, pues es un trabajo muy honesto, muy sincero y que bajo la verdad como es. Usted bueno. debe esto, usted lo tiene que pagar. Que no puede de golpe, se fracciona. O sea, que no estás mintiendo. ¿Y que te, y que, hombre, claro. Bueno, yo creo que en ninguno hay que mentir. Pero, yo creo que todos son honestos. Todos no sé. son honestos, pero hay unos ah, no. que más que otros. Tú debes un dinero, pues tú lo tienes que pagar. Es un trabajo muy directo, Luis. O sea, que a ti el que más te gustaba era el de recobros. No, chicos, no. una idea: trabajar en recobros. Por lo que estoy intuyendo, a Susana era la que más le gustaba. No, no, no. no, a ver qué no más ¿Cuál era gusta? el que más te gustaba de todos los teleoperadores que has hecho? Visitas a domicilio. Ya, pero eso no es de teleoperador. Aquí hoy hablamos de teleoperador. Otro día hablamos de trabajo de puerta. A puerta. Visitas a domicilio, pero bueno, eso no, ese otro no cuenta día hoy. Oye, hablamos de ello. De todos los de Teleoperador, teleoperador que atención has hecho, al cliente, recibir llamadas. Esa es la que más te gusta. Que... Me, encantaba. me encantaba. Es la. Hola, chicos. Pero, o sea, ¿ese es el que más te gustaba? Vale, pues. Cuéntanos. Quieres Luis? añadir más? Me lo voy a reservar para otro día. Oh, Luis, me lo llevo voy a dos horas esperando. No hay inspiración. No hay inspiración. Algo más, Susana No, yo iba a contaros un caso curioso de gente que me quiere trabajar desde casa aquí en Prisline y ya me ha pasado tres veces. Te voy a contar una cosa muy curiosa que. Llevo no... dos horas esperando que lo cuente y me dice no hay inspiración. O sea, hacer un vídeo no, no No, venga, tiene que lo, lo voy a contar, lo voy a contar. Mirad, chicos, me está pasando, llama a la gente para trabajar en Freesline, bien. Yo les hago una prueba, primero tienen que hablar conmigo, directamente. Porque a mí si hablando no me convence la persona, pues no, no, no le doy más opción. Porque un trabajo de teleoperador te tiene que gustar hablar bien al teléfono. Bueno, pues me ha pasado ya tres veces que te llama la madre para que luego la que va a trabajar es la hija. Pero no te lo dicen. Preparas manda. a la madre, la enseñas, venga para adelante, para adelante, para adelante. Y la última me ha pasado justo hace un rato antes de venir a esta emisión Me llama la madre tal y veo que le está dictando Pero hace a pasar por la hija. No, no, me llama la madre como para trabajar la madre. Pero ah. lo que quiere luego es poner a la hija a trabajar. Ah. Pero a la empresa no se lo va a decir. Va a tener o sea, a que la, se la forma, hija. primero la madre. Todo va a ser la madre. Pero luego la que en realidad va a currar va a ser la hija. A mí me ha resultado curioso, chicos. No sé si me explico. Es muy raro. Pues me ha pasado es tres veces. Y raro. Se, te llama la madre para el trabajo. Se forma la madre. Y luego, ¿quién realiza el trabajo efectivo? La hija. Muy mal. Porque claro, la hija está sin formar. Luego es un desastre. Pues eso pasa. Y eso Entonces, es nuevo. me parece muy curioso. No, no, pues, y no me, parece, no me parece bien. Porque cuando una persona quiere trabajar... No, me ha pasado hoy mismo porque hagamos una señora, le he dado la opción. Le digo, se expresa ah, bien. Le digo, escríbame un email. Si está si escríbame un email y veo que le está dictando, y ya le he dicho a la señora, digo, pero señora, es para usted o es para su hija. Bueno, me dice, bueno, ahí para salir un poco, me dice, es para las dos. Y yo, no, no, mire, aquí tiene que ser para la que está hablando conmigo. No me parece bien. Porque cuando una persona, Luis, tiene que trabajar, tiene que demostrar interés esa persona. Claro. Tiene que aprender esa persona, y si tú das un curso, tiene que aprender esa persona, no la madre. Claro. Que por, pinta por, la madre. Por eso lo no estoy diciendo aquí públicamente. Y otra que intentó trabajar con nosotros y fracasó fue por eso, no voy a decir nombres, llama a la madre, se expresa bien, se le da la formación, se le hace un examen, vale, empieza el día a día, sus 15 días de prueba, y ahí me ha puesto lo que sea, que era, tenía a la hija haciendo, digamos, el trabajo. Pues muy mal, claro, porque la hija estaba sin formar, para eso que llame la hija, que se forme la hija, que dé la cara a la hija, y contratamos a la hija. Pero no es que de la cara, es que si esa chica tiene un trabajo, tiene que mostrar que de, interés. Que de la voz. Claro, pues hay madres que para claro. que el hijo, yo digo la hija, puede ser el hijo. Para que el hijo trabaje, te llama la madre, se hace como que va a ser ella la que va a trabajar. Pues muy mal porque. Pero yo he visto un caso, he visto varios casos como ese ahora que. ¿Ah, lo ¿Ah ¿sí? sí. Pues te estaba resultando muy raro. A mí de verdad lo. haciendo memoria sí. He yo visto. la primera vez que me pasó no le di importancia, digo bueno, pero es que justo me ha pasado ya por tercera vez. Y la señora me lo ha dicho porque es que yo le he dicho que estaba dándole mail y veía que se lo dictaba a alguien. Y ya se lo he dicho, pero señora es para usted o bueno para mí para mi hija me ha dicho. Bueno chicos eh, lo vamos a dejar ya. ¿Que no? ¿Algo más que añadir Susana? Pues desde la oficina ya hemos dicho ventajas, desde casa ventajas y desventajas, ofertas desde el operador Luis, muchísimas a nivel pues nacional, díselo, diles grandes dónde las empresas tienen. multinacionales, buscan gente a diario. Digo los nombres. Pues claro, díselo. Rastan, que es una empresa, una ETT, ADECO y empresas en mil anuncios, porque es así. Hay 40 empresas a diario, 50 que buscan teleoperadores para cualquier departamento, de verdad, si estáis desempleados o queréis cambiar de trabajo y os gusta hablar con la gente, es un buen camino teleoperador. Pero que llame el que quiera trabajar, que no mande a alguien de la familia. Claro, claro. Claro, porque es trampa al solitario, claro. Que la hay... madre o el padre lo hará con buena intención, pero que no va por ahí, no. Porque el trabajo de teleoperador tampoco es tan fácil como puede parecer. Bueno chicos... No es nos... fácil para nada. Escucha, a los que nos veis en Twitter, los que nos estáis viendo en YouTube, suscribiros al canal. Los que nos veis en el podcast, saludos también. Y a los de Twitter, por supuesto. Un saludo a todos. Chao, chao. Chao, chao.